Bueno, bueno, la charla de hoy eh, ya sabéis que, mmm, que va sobre, eh, sobre auroras boreales, ¿de acuerdo? Eh, bueno, más que sobre auroras boreales, sobre el cálculo de, de la altura de la altura de, de, de formación de las, de las obras boreales. ¿Vale? Ya sabéis que esta es la penúltima charla dentro de un ciclo de charlas eh, dadas a través de la red, eh, que están dentro de un proyecto eh, eh, que se llama Astronomía Ciudadana 2 y que financia, como veis aquí, el gobierno de España bajo el eh, bajo la, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Bien, pues vamos a empezar un poco lo que en esta charla, bueno ya sabéis también que estas charlas eh, tienen asociadas actividades educativas y están sobre todo pensadas para, um, para docentes, para que los docentes eh, puedan realizar eh, actividades con con alumnos preuniversitarios, de acuerdo. Eh, entonces, eh, bueno, la, la, las actividades están en el portal eh, astroaula.net eh, y ahí también podéis, que es, en fin, donde os habéis registrado, y ahí y desde ahí también podéis tanto descargar esta charla como eh, mañana o pasado ya estará disponible. Eh, la, la grabación de toda la charla de, de hoy, de acuerdo. Bien, pues vamos a, a empezar. Se ha unido Aquiles desde desde Uruguay. Pues nada, un, una, unos buenos días, porque me imagino que ahí ahora mismo será empezar, estará empezando el día. Eh, venga, pues vamos a empezar. Eh... Bueno, eh, primero tendríamos que ha hablar de qué es una aurora boreal. Bueno, y aquí tenéis una foto muy sugerente de fotos. Todas las fotos que veréis de auroras son nuestras, eh, tomadas desde el sur de Groenlandia, eh, uno de los un buen lugar para la formación de auroras boreales. Este y bueno, lo que, la aurora boreal como veis en la imagen es una, son una gran cortina de, de luz y lo que no se ve en la imagen y es lo más espectacular de una aurora es el, el, los movimientos, de acuerdo, estas auroras, estas cortinas de luces se, se mueven, luego os mostraré algún vídeo con movimientos reales de las auroras para que os hagáis una idea de, de la velocidad ¿no? bien vamos a ver eh, el origen de la, de la aurora la aurora es un fenómeno como ya os contaré un poquito más adelante es un fenómeno eh, atmosférico de acuerdo pero su origen no está en no está en la tierra sino en en el sol ¿eh? me imagino que ya lo sabéis que el sol sobre todo cuando está activo, eh, emite una el, bueno pues masa eh, eh, viento solar, eh, es decir, partículas muy, muy energéticas, eh, mm, que bueno, barren todo el, el sistema solar eh, y eh, nuestro planeta tiene la suerte de poseer un, un campo magnético, la magnetosfera terrestre. Es la zona azul que veis a la derecha de la imagen. Ah, y entonces, bueno, pues ese, ese campo magnético, de alguna forma, nos está protegiendo eh, ante la llegada de todo ese viento solar, de esa eh, realmente radioactividad. Eh, si no tuviéramos campo magnético, no, no se hubiera desarrollado la vida tal como la conocemos en la Tierra. ¿Mm? Gracias a ese escudo protector, nosotros estamos... Hemos evolucionado y estamos aquí en el planeta pero eh, todo campo magnético, me imagino que ya sabéis, tiene dos, eh, tiene un polo norte tiene un polo sur eh, y por esos agujeros eh, es por donde eh, entra, una, pueden entrar los electrones, puede entrar el viento solar y al llegar a la atmósfera eh, de la Tierra es donde eh, bueno, tenemos ese segundo escudo protector eh, y donde se producirán las, las auroras ahora veréis ahora os contaré un poco más el detalle eh, de de cómo se producen las, las auroras eh, sobre todo eh, las boreales de acuerdo bueno hablar un poquito del sol eh, aunque si estuvisteis en la charla bueno ya hace ya un par de meses sobre actividad solar pues ya conocéis pero bueno eh, vamos a ver eh, esos detalles solares eh, eh, que hacen ¿no? cómo se forma el viento solar. ¿no? Veis aquí una, una secuencia tomada desde, desde un satélite mmm, SDO de NASA eh, donde, eh, donde hay una, lo que se llama un fenómeno CMB, CMB no CME, perdón, eh, eyección de masa coronal eh, eh, y es eh, bueno, es a través de estos eh, de, tra de estas eyecciones de masa en el sol es eh, eh, donde puede emitirse eh, donde se emite ese viento eh, solar, esos electrones a altísima velocidad que hablábamos eh, antes. Realmente, realmente lo que sabemos es que se producen esas eyecciones de, de masa coronal y, por tanto, la tormenta solar y, por tanto, el viento solar, eh, porque hay discontinuidades, como es en la parte de abajo, en el campo magnético. Es decir, esas discontinuidades en el campo magnético solar son las que producen el, las tormentas y la eyección de masa en el Sol. Eh, dentro... Bien. Eh, en el Sol hay otras estructuras, en la fotosfera, realmente en la superficie solar, la fotosfera solar, otras estructuras eh, eh, realmente importantes que son eh, las manchas solares. De hecho, la actividad solar está relacionada con la cantidad de manchas en la superficie. Eh, del Sol. Aquí tenéis dos secuencias también muy interesantes eh, tomadas la superior desde, desde otra vez desde desde satélite de acuerdo estamos es una es una secuencia con una escala temporal la que estamos viendo de un mes donde se puede ver eh, la rotación solar El sol tarda aproximadamente eh, unos 20-25 días en es una rotación diferencial, luego lo veremos en, en, da, en, hacer, en una, dar una vuelta sobre sí mismo. Pero lo más interesante es la formación de las manchas solares, cómo se van, cómo se van formando y eh, cómo nacen y cómo acabarán eh, desapareciendo. La parte final del vídeo eh, podremos bueno, pues ver esa. Ahora, ahora podemos ver la eh, el limbo solar y. Bueno, pues esa rotación eh, del Sol. Realmente una mancha solar, como pone en el texto, es una zona de la superficie solar de la, de la fotosfera del Sol que está a una temperatura eh, menor, eh, de acuerdo, si la fotosfera se, se encuentra a unos 6.000 grados eh, Kelvin, eh, la mancha puede estar entre 4.000, lo que sería la penumbra, y la... Y, pero, eh, sí, la penumbra, perdón, la penumbra estaría a 5.600 y lo que sería la sombra, la umbra, a 4.000 grados Kelvin. La parte de abajo podéis ver una imagen tomada de una mancha, el detalle de una mancha eh, tomada desde uno de los telescopios del Roque de los Muchachos, la torre solar sueca. Es una imagen eh, realmente impresionante, ¿no? Parece de satélite, tiene muchísima resolución y es donde se ve eh, una estructura en la fotosfera. Se llama la granulación solar. Eh, bueno, son esas celdas, celdas, eh, eh, ser celdas eh, convectivas que, eh, que eh, bueno, pues tienen ese, ese movimiento como si estuviera hirviendo el sol, ¿no? La escala, en este caso, serían horas, ¿de acuerdo? El vídeo superior, estamos hablando de, de días, la rotación solar, el inferior, el, son horas. Eh, las manchas son inmensas, como pongo como pongo en el texto, prácticamente eh, es el diámetro, la Tierra cabe dentro de esta mancha mm, solar. El, el Sol, como he hablado, he hablado hace un momento, tiene un campo magnético, mm, es parecido al terrestre, es decir, tiene, tiene un polo norte, un polo sur, mm, y está generado por ese por el interior del Sol, que es, es, es el plasma. de acuerdo un, un, un, Ese plasma puede generar, debido a la rotación del Sol, un campo magnético. Y el problema es que, como he hablado hace un momento, el Sol rota, tiene una rotación diferencial, porque el plasma es una especie de fluido, lo cual no rota, no rota de la misma forma, eh, con la misma velocidad, el ecuador que el polo. Fijaros que el ecuador va más rápido, son 27 días, mientras que los polos eh, son 3 eh, días más. ¿Qué pasa? Eh, lo, pasa lo que veis en, la, en el gráfico inferior: eh, que, que las, el campo magnético, eh, las líneas de campo magnético acaban eh, enrollándose y eh, al final acaba acabamos teniendo discontinuidades ya, o roturas esas líneas de campo magnético y por ahí es por donde se producen las eyecciones de masa coronal, las tormentas y el viento solar que cuando llegue a la Tierra producirá las auroras. Bien, lo más importante, hablamos del sol porque lo más importante es su ciclo de actividad, porque esa actividad solar será la que al final acabará dando... Eh, lugar a las a las auroras boreales. Eh, sabemos eh, que la actividad solar, como he dicho antes, está relacionada con el número de manchas en la superficie, en la fotosfera del Sol. Aquí tenéis un gráfico del número de manchas eh, contadas eh, en la superficie del, eh, del Sol, eh, el eje de las IES, eje vertical, función del tiempo. Estos serían los en los últimos 30 años. Eh, se ve claramente como hay un aumento de manchas cada 11 años, pero al mismo tiempo uh, hay una uh, hay un cambio de polaridad en el campo magnético, eh, con lo cual al final si queremos ser rigurosos debemos mm, debemos hablar de que el, el ciclo completo de actividad solar no dura, no dura los 11 años, que serían los picos entre los máximos del número de manchas solares, sino serían 22. ¿eh? Porque como veis aquí, primero el polo norte lo tenemos hacia arriba, eh, luego hay un cambio, polo norte hacia abajo, y luego lo, volvemos a tener el polo norte hacia arriba. Con lo cual, estrictamente hablando, eh, el, el, el ciclo de actividad solar son eh, 22 años. Eh, la, la suerte que tenemos con el, con el observable, solar que son las manchas solares es que tenemos estadísticas de los últimos casi 400 años es decir ya Galileo empezó a contar manchas en el Sol con lo cual podemos seguir de forma muy exacta ese parámetro ese número de manchas en la fotosfera y sabemos y sabemos bueno hemos deducido que cada 11 años hay un aumento son los gráficos que veis a la derecha a veces hay más, a veces menos manchas solares, eso, eso está relacionado eh, con que el sol está más o menos activo y, como veis en el gráfico de la izquierda, ha habido momentos de, de mínimos solares o mínimos en el número de manchas de la superficie del sol. Uno de los más famosos es el mínimo de Maunder, eh, eh, alrededor del año 1700, eh, que tuvo consecuencias... En el clima de la Tierra, evidentemente, como veis, eh, un gráfico pequeñito que pongo en la parte de abajo derecha, la irradiancia solar, es decir, la cantidad de radiación que recibe la Tierra del Sol, sigue el patrón de actividad solar, es decir, de, de las manchas. ¿eh? Eh, con lo cual, si hay menos manchas en la superficie del Sol, hay menos actividad solar, hay menos irradiancia y por tanto hay un enfriamiento de la atmósfera terrestre. ¿no? Y eso es lo que sucedió en ese mínimo de Maunder, en ese mínimo solar del año 1700, hubo un enfriamiento del clima terrestre, de hecho se sabe, hay crónicas eh, históricas que hablan que se que, que hubo un frío extremo, en, por ejemplo, en Inglaterra, en todo el norte de Europa, incluso se llegó a hablar el, el Támesis. ¿no? Bien, seguimos, vamos, ya sabemos que las horas provienen del sol, o el motor de las auroras es el sol y esa actividad solar, ya sabemos pues, que cuando más probabilidad hay de ver auroras es cada 11 años, de hecho ahora estamos en el máximo solar, eh, por tanto eh, es un buen momento para, para ir a, a, a las a regiones polares a intentar observar auroras. Luego os contaré eh, los mejores lugares a para ver auroras vale recordar recordar que la aurora es un es un fenómeno probabilístico eh, no como el, a diferencia de los eclipses de luna o de sol que son fenómenos eh, deterministas es decir que después de hacer los cálculos matemáticos si se va a producir un eclipse el próximo mes al día 3, a las 5 de la tarde pues sucederá sí o sí eh, las auroras no es tan sencillo. Eh, es, es una probabilidad, ahora hay probabilidad de ver auroras, pero ah, pues a lo mejor te vas a Groenlandia, a, pues a, a como vamos a ir nosotros, y, y, no, y no se produce ninguna aurora. ¿no? Es, es muy complicado, ya digo, porque ahora, ahora mismo estamos en un máximo solar. Pero eh, quería dejar claro que, eh, que no hay una seguridad absoluta. Eh, en la formación de las auroras, sino que es un tema de. estar relacionado con la actividad solar y, por tanto, de probabilidades. ¿Dónde se forman las auroras? Eh, bueno, pues aquí tenéis un par de gráficos eh, eh, para eh, primero, en el de la izquierda, podéis ver que las auroras se forman en la alta atmósfera, ¿eh? en lo que por encima entre la estratosfera y la la termosfera. En altura estaríamos hablando de que las auroras se forman entre 100 y 400 kilómetros. Recordar que la Estación Espacial Internacional, de momento el único, la única nave tripulada que orbita alrededor de la Tierra, está a alrededor de 400 kilómetros de altura. Normalmente, desde la Estación Espacial, las auroras están... Eh, por debajo. De hecho, hay fotografías y vídeos muy interesantes de tomadas justamente por los astronautas de, de la Estación Internacional. Eh, y, ¿Y cómo se forman las auroras? Tenéis este es el gráfico que veis a la izquierda. Los, el viento solar, esos electrones, penetran, como hemos dicho, por los polos de la Tierra y a, primero se encuentran con, a unos 400 kilómetros de altura con átomos de oxígeno, como veis, como veis en el gráfico, eh, los electrones chocan con esos átomos de, de oxígeno, los excitan eh, y a, cuando de, vuelve a decaer el, el átomo a su estado fundamental, entonces lo hace eh, emitiendo eh, luz, en este caso sería luz roja, serían auroras, Rojas, ¿vale? a una longitud de onda como veis aquí de 630 nanómetros. Entonces, las auroras rojas serían las auroras que se formarían a mayor altura, ¿eh? pueden formarse hasta 500, 600 kilómetros de altura. Los electrones, algunos pasarán y entonces ya llegarán a alturas inferiores, entre 100, 150, 200 kilómetros, y ahí volverán a encontrarse con átomos de oxígeno, pero en este caso la. La recombinación y emisión posterior serán luz verde, eh, que es la mayor parte de las auroras, o, o también pueden encontrarse con moléculas de nitrógeno, y en este caso la, la, volverán a emitir luz roja, pero li, ligeramente rosácea. Es un rojo, un pelín distinto al, al primer rojo a esas auroras tan altas. De acuerdo, luego veréis veremos algunas imágenes de auroras tomadas desde Groenlandia y veréis toda esta gama de, de colores. Bueno, en definitiva, eh, nosotros realmente estamos interesados en calcular esa altura eh, de las auroras que, como digo, se formarán entre 100 y 400 kilómetros. Luego veremos en detalle el, eh, los, el método. ¿no? Bien, ¿dónde se forma o dónde se pueden... ¿Dónde se pueden observar las arboreales? Bueno, ya os podéis imaginar que alrededor de los polos, en las zonas en las zonas polares, pero no los polos geográficos, sino los polos magnéticos. ¿Eh? En la Tierra ya sabéis que no coincide, no hay una coincidencia entre el, polo, entre el polo geográfico y el magnético. De hecho, el polo magnético ahora mismo, que además se mueve, va más para más complejidad, el polo norte magnético que está por el norte de Canadá en estos momentos, pero se está moviendo y se está acercando ahora mismo al polo norte geográfico. Bueno, lo interesante es que las auroras, en este caso las boreales, eh, se pueden observar, como veis aquí, la zona verde que rodea eh, al polo norte magnético. ¿Buenos lugares de observación? Bueno, pues veis aquí Groenlandia, el sur de Groenlandia, ahí es donde... Nosotros vamos a estar, ya hemos estado en los tres últimos años y vamos a estar ahora también este mes de, de agosto, todo el norte de, de Escandinavia, eh, norte de Noruega, Finlandia, eh, Suecia, el norte de Rusia, Siberia y eh, también es muy entre en América, pues tendríamos todo el norte de Canadá y Alaska. En el polo sur la cosa es más complicada, las auroras australes, porque solo pueden observarse desde la Antártida y como además eh, bueno la, el polo el polo sur magnético se está moviendo hacia la zona de Australia y Nueva Zelanda entonces ahora también es posible si las horas son muy intensas observar auroras desde el sur de Australia desde Tasmania y desde el sur muy al sur de eh, Nueva Zelanda pero repito es más complicado que que, que ver o tener gran probabilidad de ver auroras boreales. Bien, pues vamos a empezar ya con los métodos para el cálculo de la altura de las auroras. Siempre hablaré de auroras boreales, que son... Bueno, pues tenemos ahí una base de observaciones. Bueno, el primer método más sencillo, más cualitativo, sería a partir de los colores, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis esos distintos colores que hemos dicho que, eh, que, que tienen las auroras. Desde, eh, fijaros, desde el verde, sería el oxígeno eh, atómico, estamos hablando de 100-200 kilómetros, por debajo de esas cortinas de luz verde, tono rosáceo, teníamos el nitrógeno, este sería el que se forma a una altura menor, y eh, por encima de los 100 kilómetros, Tendríamos eh, oxígeno otra vez, eh, con un tono eh, más rojo, y el nitrógeno también puede dar trazas violáceas, eh, que es la imagen que tenéis a la derecha. En la unidad didáctica o en la actividad educativa podéis leer todos los detalles de, de, de la formación de los distintos colores. Pero el método de los colores es un método eh, cualitativo. Eh, vamos... Eh, Vamos realmente a aplicar, a mí me gusta más aplicar el método cuantitativo que sería por, eh, por paralaje. bien Aunque evidentemente tienen que haber algunas formulillas, ¿vale? no voy a entrar en el detalle de, de, cómo, de cómo decidimos las formulitas, sino os voy a contar un poco la, el escenario um, y en el, la actividad educativa podéis encontrar el, el detalle de la formulación. Realmente eso, la formulación es sencilla, solo se necesita uh, trigonometría y, y alguna ley eh, trigonométrica en triángulos. bueno Lo importante es cómo vamos a calcular las, las auroras eh, de forma exacta eh, y lo que vamos a hacer es por el llamado método del paralaje. Es decir, que si nosotros observamos una aurora, en este caso sería... Eh, la, la, la línea verde, la M. Si nosotros observamos una aurora desde, desde dos puntos, que serían los observadores O1 y O2, están separados una distancia D y esta distancia D está alrededor del kilómetro, kilómetro y medio, dos kilómetros, lo que vamos a observar es que la aurora no se proyecta sobre las mismas estrellas. Las estrellas están tan lejanas que están fijas desde O1 y O2, pero eh, si, vuelvo a repetir, hacemos una foto en el mismo instante de tiempo, eh, lo que vamos a observar es que la aurora presenta un paralaje, es decir, que no se verá en el mismo lugar respecto a las estrellas de fondo desde O1 que desde O2. Y ese es el método que vamos a aplicar para calcular de forma exacta la altura de formación de las auroras que en este caso sería la h de acuerdo es decir que esto este es el caso más general de acuerdo tenemos dos observadores que podemos considerar la tierra plana un kilómetro eh, no se puede despreciar la esfericidad eh, terrestre y cada observador tiene, observa la aurora con un ángulo distinto, de sub uno, beta sub 1, beta sub 2, ¿de acuerdo? Y el ángulo de paralaje sería alfa, que es el mismo que alfa prima. Bueno, y con, ya digo, con trigonometría no muy complicada, podemos deducir la formulita de cálculo de la, de la altura a partir de, muy importante, la distancia. Entre los dos observadores y conocer esos ángulos beta sub 1 y beta sub 2 y la paralaje. ¿vale? Luego veréis un poco el método eh, el método que podéis seguir para, para, el, para el cálculo. Bien, la cosa puede ser más sencilla ¿vale? si suponemos eh, el caso coplanario, es decir, que los dos observadores están eh, los observadores están en el mismo plano que la aurora, es decir, o sub 1 o sub 2 y la aurora están todos en el mismo plano, entonces la, la formulita es más sencillita, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hay que conocer los mismos parámetros que antes, es decir, la distancia entre los dos observadores, ese ángulo de visión de la aurora, que será distinto, aquí se ve claro, beta sub 1 y beta sub 2, y muy importante esa paralaje, es decir, esa diferencia angular eh, de una aurora vista desde el punto de observación 1 y el punto de observación 2. Si además si además la aurora está encima del, de uno de los dos observadores, en este caso eh, O sub 1, entonces la cosa es ya lo más simple posible, ¿de acuerdo?, Veis que aquí la aurora está encima de O 1 y lo único que tenemos que conocer es la distancia entre ambos observadores y, y el ángulo, de, en este caso, de paralaje, que será, eh, que será eh, alfa. En este caso no hace falta saber eh, la altura, eh, la altura de, de la aurora desde, desde ambos observadores. De acuerdo, la fórmula es lo más sencillo posible. Evidentemente, normalmente eh, nunca estaremos, o muy difícil estar en, en este caso. Yo lo que os recomiendo es que apliquéis eh, el caso general. Bien, ¿cómo procederíamos? Bueno, primero deciros que hay un directorio, esto ya es una imagen real, de acuerdo, de una hora boreal tomada el año pasado, justamente hace un año. En nuestra expedición del año 2000, 2013, a ver si este año volvemos a tener este, la misma suerte. ¿de acuerdo? Entonces, esta aurora, eh, bueno, pues justamente ese día, el 26 de agosto, estábamos en el campamento de Fletanes, al lado un, de un glaciar. Y entonces, pusimos dos cámaras idénticas eh, y apuntando una zona, a la misma zona del cielo, y tuvimos la suerte de que se formaron auroras y pudimos hacer observaciones simultáneas de auroras entonces aquí veis la, la imagen tomada por eh, la cámara la cámara a, vale el nombre de el nombre de del, del fichero en el nombre de, del fichero tenéis tanto el, lo primero sería el lugar después tenéis la fecha 2013 8 26 y muy importante la hora a la 1 de la mañana 10 minutos 18 segundos tiempo UT porque, eh, como he dicho antes, lo más importante es buscar imágenes que coincidan en hora. ¿De acuerdo? ¿por, ¿Por qué es importante esto? Porque las auroras se mueven, como os he dicho antes. Entonces, si lo que hacéis es coger imágenes que eh, estén tomadas en distinto momento, pues estaréis viendo auroras distintas. No estaréis viendo la misma aurora. Bueno, a ver, estaréis viendo la misma aurora, pero con estructuras distintas porque se han movido. Eh, aquí os pongo un directorio de acuerdo donde podéis eh, eh, descargaros eh, todas las imágenes que tomamos esa noche para que seleccionéis la que más rabia os dé, la que más os guste. Eh, esta sería la imagen tomada desde el lugar A, esta sería la imagen tomada desde el lugar B, que como veis es la misma aurora, quizá esta del lugar B se ve mejor porque en el lugar A tuvimos un problema de condensación, en el objetivo y bueno, está un poco empañado. ¿De acuerdo? Veis que en la parte de arriba es la misma imagen porque en la parte de arriba hay un hay una traza eh, que bueno, hemos calculado que es un, un satélite. Entonces, vuelvo a repetir, el primer, primer paso es eh, descargarse eh, las imágenes y buscar imágenes que evidentemente sean del mismo día, de la misma noche, eso está claro, pero que además coincidan prácticamente en el segundo para poder tener eh, la misma aurora. El siguiente paso sería eh, ampliar la, una zona de la aurora. A ver, para el cálculo de, de la altura de, de la aurora, eh, no, sé, no sé si alguien de vosotros estuvo en mi charla de cálculo de la altura de meteoros, ¿vale? el método es, es muy similar, por no decir el mismo, pero cuando, cuando tenemos un meteoro tenemos la suerte de que tenemos una traza entonces, bueno, pues está perfectamente definida una característica para comparar. En el caso de la aurora, no, como veis, claro, la aurora es difusa y, bueno, en este caso, en estas imágenes, vemos que es la misma aurora, están la, tenemos las mismas estrellas, pero claro, ¿qué es lo que vamos a comparar para poder después aplicarle? Porque no nos un punto, ¿Vale? para luego en este punto poder decir, bueno, pues este punto tiene esta paralaje, tiene estos ángulos, está esta altura. ¿no? Bueno, pues la idea que tuvimos nosotros el año pasado fue con todos, en fin, con el proyecto, eh, fuimos a Orlantia con estudiantes, y in situ, pues se nos planteó este problema, ¿no? ¿Qué, qué, podemos, qué podemos comparar eh, para calcular la altura? Bueno, pues se nos ocurrió comparar el máximo de luz de la aurora. De acuerdo es decir que lo que hacemos es ampliar una zona de la aurora donde veamos que realmente hay una estructura definida aquí tenéis el ejemplo y luego en la parte de abajo lo que veis es que hemos bueno le hemos pasado un le hemos pasado una, un filtro gaussiano para eh, darle eh, bueno para que la imagen no tenga tanto ruido ¿Vale? y luego hemos eh, eh, con un en fin, con herramientas, eh, yo normalmente uso un programa, sea Maxim, eh, Maxim Dele, pero bueno, podéis hacer, usar cualquier herramienta, incluso podéis usar Photoshop. Eh, bueno, pues intentar eh, juntar el histograma para eh, ver eh, los píxeles más brillantes. Y bueno, aquí veis claramente cómo eh, la, lo que estamos pintando es la parte esta eh, central de la aurora y en los circulitos sería el máximo de luz. Bueno, aquí en la pantalla no se distingue demasiado, pero os aseguro que si lo hacéis con programas y medis, se ve perfectamente que hay un máximo y ese máximo coincidirá en las dos imágenes. Coincidirá, quiero decir, será será el mismo si está tomada en el mismo tiempo. ¿Eh? Puede ser que una imagen tenga, por ejemplo, una imagen en este caso estaba empañada, pero eh, no importa, el máximo no tendrá el mismo valor, pero el lugar donde aparece los píxeles donde aparecerá será el mismo. ¿no? Y de hecho ya veis aquí también que hay ya hay un paralaje, fijaros que en la imagen de la izquierda tenéis una estrellita ¿eh? en la parte de abajo, ¿eh? estoy hablando de las de la parte de abajo, tenemos estos esta, esta zona verde, ¿no? entonces tenemos una estrellita que está a una determinada distancia del círculo blanco que es distinta a la derecha, está más cerca el círculo blanco a la derecha, es decir, claramente el máximo de la aurora, es decir, la aurora ha aparecido, está ligeramente desplazada en una imagen y en otra. Bien, pues una vez ya tenemos detectados los máximos de luz, pues ya podemos comparar. Mi recomendación es que mmm, las, a partir de las estrellas de los campos eh, calculemos la extensión recta y declinación de, de ese punto, ¿vale?, eh, y a partir de ahí podemos calcular la H con las fórmulas anteriores, ¿no? porque a partir de ahí ya podremos calcular esos parámetros que necesitamos, ¿no? que son la, la paralaje y la altura vista desde cada observador. ¿De acuerdo? Los detalles, vuelvo a repetir, los tenéis en la actividad educativa. Bueno, pues haciendo todos estos cálculos, aplicando esas fórmulas, eh, se puede deducir una, una altura de, para esta aurora de 130 kilómetros, que está muy bien. Bueno, está muy bien y está de acuerdo con lo que la teoría y otras medidas pues, nos, nos dicen. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, para acabar la charla, simplemente enseñaros eh, pues eso, imágenes tomadas desde estas expediciones que hemos realizado al sur de Groenlandia en los últimos tres años. Hemos estado en el 2011, 2012, 2013. ¿De acuerdo? Aquí veis una imagen espectacular de, de una aurora que se formó, esta es del año 2000, 2012 y donde veis bueno, pues toda la gama de colores, desde los verdes a los rojos a los rosados y evidentemente, evidentemente no podéis ver, pero os aseguro que tenía unos movimientos impresionantes, increíbles en el, en el cielo. Eh, deciros que podéis encontrar, ahora nos conectaremos, pero podéis encontrar eh, películas de auroras en el enlace que os pongo aquí arriba, eh, en Youtube, eh, en, en nuestro canal, que se, que se llama Starrier, y además eh, nosotros vamos, como digo, a ir a Groenlandia del día 19 al día 30 de agosto y vamos a retransmitir, aparte de hacer las observaciones, mmm, llevamos satélites para retransmitir en directo las horas boreales lo podéis ver en esta otra portal sky .tv. de acuerdo desde ese portal si os conectáis regularmente bueno pues hay información de eh, el horario cuando vamos a retransmitir desde Europa será un poco complicado porque eh, claro la noche de Groenlandia es avanzada noche en Europa de hecho vamos a retransmitir a partir del día 23 de agosto a las tiempo universal a la una de una a una treinta tiempo universal que serán pues eso las dos no las tres las tres de la mañana eh, en Europa en cambio en América en América eh, lo tenéis mejor lo tenéis muchísimo mejor porque ahí será eh, será media tarde no me imagino entonces bueno pues podéis Hacer ese seguimiento con mucha más comodidad. Eh, vamos a ver alguna aurora. Bueno, aquí en esta imagen es una composición donde os quería enseñar que las auroras tienen formas muy diversas, ¿no? eh, desde, desde cortinas, bueno, aquí algunas le hemos llamado cabeza de elefante, otra, eh, una que parece una cabra, eh, la de abajo que parece una orcoiris. Etcétera, ¿no? la verdad que vivir una noche de auroras es eh, una de las experiencias más gratificantes ¿no? puedes ver cosas increíbles en, en el cielo eh, y finalmente pues una imagen de nuestro campamento es un campamento que está cerca de un glaciar el Caleralik eh, y bueno y ahí vivimos también auroras eh, pues muy muy bonitas ¿no? aquí veis una de las más de las más impresionantes, justo debajo el frente glaciar de Groenlandia. Quería también enseñaros, vamos a intentar conectarnos a, al canal. Aquí está. A ver si podemos ponerlo. No sé si me dejará ponerlo pantalla completa. Sí, me ha dejado, pero, pero no se ve me no ha dejado pero no sé bueno vamos a vamos a dejarlo así yo creo que yo creo que ya se ve eh... bueno aquí tenéis una aurora eh... una aurora en tiempo real de acuerdo eh... tomada con una de nuestras cámaras de acuerdo bueno yo os recomiendo que os conectéis a este canal y así podéis verlo con más eh... con más resolución este eh, vale, otro, eh, entonces, bueno, pues podéis ver que los movimientos realmente no son movimientos muy rápidos, eh, a veces lo que se hace es acelerarlo para, para que se vea eh, bueno más los, los detalles de forma más rápida, pero como digo, no son, no son movimientos muy rápidos, pero tú ves que realmente la aurora se mueve y evoluciona desde que una, una aurora nace hasta que acaba uh, muriendo desaparece puede pasar una hora realmente es un es un gran espectáculo ¿no? bien pues esto era lo que os quería contar ahora es el momento de que me de, de preguntas vale podéis hacerme preguntas en el, en el chat ¿eh? vuelvo a repetir eh, Habrá un retraso de unos 20 segundos entre que entre que formuláis la pregunta y se responde o respondo. Bien. Pues espero espero esa, esas preguntas, espero que os haya ha gustado la charla. Repito, tenéis la actividad educativa en astroaula.net. También vamos a colocar también vamos a colocar el, el, el, la charla, la, el vídeo de esta charla que de dar y el PowerPoint también estará disponible en astroaula para que lo podáis este usar eh, en las escuelas o si tenéis que dar cualquier charla, de acuerdo. Eh, pues, pues lo tendréis disponible bien a ver alguna preguntilla A ver, José Antonio Jiménez dice, buenas tardes, desde el Observatorio Astronómico de Junquera, Málaga. ¿Qué es la radianza solar y por qué le afecta la actividad solar? Bueno, la la radiancia la solar es la, el, el, la radiación, la luz, el calor que nos viene del Sol. ¿de acuerdo. de Entonces, claro, eh, bueno, a, a más actividad solar, pues, pues hay más hay más eh, radiación que sale del Sol y que por tanto nos llega nos llega a la Tierra, ¿no? Y, y está y está relacionada, pues, tanto con la actividad del Sol como con el clima de la Tierra, ¿no? Eh, a más irradiancia, a más radiación, a más calor, pues, eh, pues, eh, aumento de temperaturas, ¿no? en la atmósfera. ¿Influyen las auroras? En la meteorología, mm. eh, a ver, entiendo que tu pregunta es si hay una relación entre auroras y el tiempo atmosférico. En principio, en principio, directamente con las auroras, no. Pero de forma indirecta, si hay muchas auroras, habrá, significa que hay mucha actividad solar o que ha habido alguna tormenta solar y, bueno, de alguna forma. A, a, a, a grandes escalas temporales sí que puede haber una, una relación, pero de forma directa, eh, el que se forme una aurora no tiene, eh, no, no hay un efecto inmediato en la meteorología eh, local. ¿no? Eh, otra pregunta de, no, no sé el nombre, Ángeles o Tienza, no sé, dice. En momentos de mucha actividad se ha podido ver una aurora boreal desde España. Sí, a ver, si eso no lo he dicho, una buena pregunta. Efectivamente, las auroras normalmente se ven en las zonas polares, pero, pero pueden. Eh, pueden eh, estos óvalos, estos óvalos pueden. Perdón, se me ha metido aquí un, un ruidito. Pero estos ovalos eh, con la actividad solar pueden aumentar, pueden crecer y por tanto podemos efectivamente llegar a ver auroras desde latitudes más eh, bajas. ¿no? Eh, y de hecho efectivamente se han llegado a ver auroras pues desde el norte de España. Mm, lo que pasa es que no son auroras, a ver, no son las fotos que os he que os he pasado, es decir, no son auroras discretas, sino que son resplandores rojos. ¿eh? Recordar que los tonos rojos del oxígeno son los que se forman a alturas mayores y por tanto son los que más probabilidad hay de ver desde latitudes eh, más bajas. Es un tema geométrico. Eh, las verdes es prácticamente imposible porque están muy bajas. ¿De acuerdo? Eh, estadísticamente, estas auroras rojas se pueden ver desde el Ecuador cada 200 años. Repito, eh, estos resplandores rojos hacia la zona eh, norte. ¿no? Bien. Mm... Vale, dicen que se, sí, que se vieron auroras desde, desde aras de los Olmos, si es posible. Estos resplandores rojos hay hay posibilidad de verlos desde zonas eh, a latitudes más bajas. Incluso parece que desde Canarias también eh, se han visto auroras, repito, lo que se llaman eh, auroras que no son discretas, sino auroras continuas rojas. Eh, Jimmy dice, eh, ah, bueno, vale, se, se te adelantó Antonio a tu pregunta, es decir, si se podían ver auroras desde latitudes... Menores, pues, pues sí, pero, pero mi recomendación es que alguna vez en vuestra vida viajéis a los, las zonas polares porque eh, no tienen nada que ver. De las alodoras polares, eh, pues ya digo, primero que son se ven se ven muchísimo mejor y segundo se ve ese movimiento y tienen estructuras, en fin, es un, es un espectáculo. ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si no, pues. Pues acabaremos la charla, recordaros que la última semana de agosto, auroras desde Groenlandia en skylife.tv, eh, también podéis intentar hacer la actividad educativa, vamos nosotros las imágenes que tomemos las vamos a poner en esa dirección FTP que os he dicho para que podáis hacer o intentar hacer la actividad del cálculo de altura con, bueno, con estudiantes o, o vosotros, ¿no? Y va, y la última charla de este ciclo de charlas va a ser una charla muy interesante que voy a dar el día en septiembre, no sé si es el día 8 o el día 10 de septiembre. Eh, <coughs> perdón, y que tiene y que irá sobre el tema serán los cometas del cinturón principal o cometas durmientes. Es un tema también <coughs> Perdón, que tiene una actualidad grande en astronomía. Bien, Antonio dice que si todavía estamos en el máximo de actividad solar. Sí, sí, si sí, miráis los gráficos, eh, eso ya digo, está en la actividad educativa, veréis que el máximo fue mmm, a principios de este año, enero-febrero, pero bueno, se va a mantener, los niveles de actividad altos se van a mantener este año, por supuesto, y, eh, y el año que viene, incluso en el año 2016, Todavía tendremos niveles de actividad eh, eh, importantes. ¿no? Pablo dice si se puede calcular de alguna manera el óvalo, sí. Sí. O sea, podemos predecir con un par de días de antelación eh, las auroras. ¿vale? Eh, porque, bueno, estamos siguiendo al sol, sabemos si ha habido alguna eyección de masa coronal. Y también podemos saber el estado de la magnetosfera terrestre, ¿no? Y a partir de todos estos parámetros podemos, eh, pues eso, saber el, las dimensiones del óvalo y su intensidad. Pero vuelvo a repetir, siempre son probabilidades, ¿de acuerdo? Nadie te va a decir vas a tener una aurora seguro, sino son índices y, y siempre se habla de probabilidad de tener de tener una aurora. Eh, y marcelino hay que registrarse para ver las horas de finales de agosto no no hace falta no hace falta en principio es, es el por... te conectas al portal y en el portal eh, pues vamos a eh, vamos a ir a retransmitir no hace falta no hace falta registro diríamos no será no será una charla como estas aunque bueno contaremos yo contaré desde Groenlandia, contaré un poquito lo mismo que he contado aquí sobre las auroras, pero no habrá interacción, no se podrá preguntar si no sería una locura. ¿no? Eh, normalmente estas retransmisiones pueden tener eh, 20.000, 30.000, 40.000 eh, visitantes, entonces, bueno, pues sería un poco una locura. Hoy ¿no? os agradezco mucho que estéis al otro lado eh, aprendiendo algo de astronomía y nada, y, y emplazaros a la siguiente a la siguiente charla y a, las, a la retransmisión. Nada más, ha sido un placer y muchas gracias.